lo que ocurría ayer, el anuncio que mostrábamos por parte del ministro de Salud, Jason Aousa, a propósito del inicio de los trasplantes de médula ósea, esto a través del Sistema Único de Salud, es decir, de manera gratuita para la población. Es por eso que hoy hemos convocado a la responsable del programa de sangre del Ministerio, de Salud, la doctora Lisette Bautista, que gentilmente nos acompaña esta mañana. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño la saluda. Muy buen día, Diego, y muy buenos días a todo el país. Doctora, el anuncio de ayer, el inicio de trasplante de médula ósea, ¿no existía antes de, diríamos, antes de ayer el, el trasplante de médula ósea o no existía de manera gratuita para la población? Bueno exactamente como como estamos viendo esta noticia el día de ayer nuestro señor ministro el doctor Jason ausa ha lanzado una noticia esperanzadora para todo el país pero tenemos que indicar que en la gestión 2022 sí se ha realizado ya un procedimiento de trasplante de progenitores hematopoyéticos pero en la modalidad de halogénico en el cual teníamos que eh, tener un donante en este caso un familiar o una persona que sea compatible ...con las células del paciente. Ese, ese procedimiento se hizo en la anterior gestión y fue de manera exitosa. En esta gestión, la gestión 2023, eh, se, se ya incursionó en el tema de trasplante de médula ósea... ...pero en la modalidad de autólogo. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso el mismo paciente que padece esta enfermedad va a poder hacer la autotransfusión de sus células... En este caso tenemos dos casos acá en el Departamento de La Paz. Uno de ellos es una adolescente de 14 años de edad, la cual ha sido diagnosticada con un tumor neuroectodérmico primario en el, la Ciudad del Alto, en el Hospital del Norte. Ella tenía... Tenía una masa de aproximadamente un kilogramo en la cavidad abdominal, pero gracias a las terapias, las quimioterapias que ella ha recibido, ya esta masa tumoral ha disminuido a más del 60%, por lo cual todo el equipo médico ha decidido realizar este procedimiento de trasplante de médula ósea autólogo. El día de ayer, esta paciente ya ha sido sometida a sus primeras sesiones de quimioterapia en altas dosis, debido a que hace dos semanas atrás ya se le extrajeron las células progenitoras hematopoyéticas para realizar este procedimiento. La próxima semana vamos a empezar a reinfundirlas para hacer exitoso este proceso de trasplante de médula ósea. En un segundo caso, tenemos a un niño de 10 años proveniente del departamento del Beni, en el cual... El niño ya hace cuatro años padecía de algunos síntomas y signos, eh, presentaba aumento de temperatura, eh, bastante cansancio, y han aparecido unas tumores, tumoraciones alrededor del cuello, de las axilas y de la ingle. Entonces, por lo cual, viene aquí a La Paz, lo revaloran los médicos tratantes acá en el hospital, y bueno, tiene un diagnóstico eh, de linfoma Hodgkin en su etapa más avanzada. Por lo cual, también se decide hacer un trasplante de médula ósea autólogo, pero combinado con radioterapia. Doctora, estos dos casos que nos cuenta van a recibir este tratamiento de manera gratuita a través del SUS y este es el comienzo de una era de trasplantes de médula ósea para otros casos que además de estos dos que nos menciona. Exactamente, tenemos que tomar en cuenta que este procedimiento es bastante caro en el exterior, cuesta alrededor de más de 50 mil dólares, pero gracias a nuestro sistema único de salud van a ser cubiertos a la totalidad y como usted dice, es el inicio, es el primer paso que nosotros estamos dando para seguir dando aquellos pasos y poder lograr fortalecer nuestro sistema de salud, también implementando este tipo de servicios en los demás departamentos para que la población acceda a los mismos. Doctora, este resultado que a partir de ayer está disponible para la población, nos decía, estos tratamientos en el extranjero cuestan aproximadamente 50 mil dólares. Para una familia implica deshacerse de sus bienes, eh, de repente, o, o, o empeñarlos, o prestarse dinero a riesgo de no poder pagar la cuenta. Eh, hoy son gratuitos gracias al Sistema Único de Salud. ¿Cuánto tiempo? le demoró a, eh, al staff de profesionales para justamente especializarse en este tema, para además adecuar los hospitales para poder realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas. Este es el resultado de cuánto tiempo de trabajo, doctora. Bueno, nosotros ya hace bastantes años, más de cinco años, venimos trabajando en esto. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales que están formados acá como especialistas pediatras en el país, pero hemos necesitado que estos profesionales salgan al exterior a subespecializarse en el tema de oncología, transplantología, más que todo. Es por eso que acá en el Hospital del Niño, en el bloque oncohematológico, contamos con un personal altamente calificado que está compuesto por pediatras, oncólogos, transplantólogos, pediatras, oncólogos, pediatras, hematólogos, pediatras, inmunólogos. Tenemos al personal de enfermería mejor capacitado también aquí en el hospital, bioquímicos y bueno, es un equipo totalmente eh, calificado para cumplir con estas funciones. Como les digo, es un trabajo que se ha ido realizando de gestiones atrás, pero que ahora tenemos los frutos y que obviamente podemos ya empezar con este procedimiento para dar una mejor atención al paciente. Doctora, este anuncio fue ayer realizado en el hospital del niño acá en la ciudad de La Paz y usted nos mencionaba que eh, también se va a replicar en otros centros de salud en todo el territorio nacional. ¿Para cuándo se prevé arrancar ya con estos trasplantes? Eh, ¿En qué hospitales? ¿Y cómo de repente la población puede acceder a este tipo de tratamientos? Bueno, nosotros primeramente tenemos que hacer un diagnóstico situacional de, la, de, de todos los hospitales del país debido a que solamente este servicio se brinda en los hospitales de tercer nivel y tenemos que ver el tema de equipamiento, infraestructura y sobre todo recurso humano. Es por eso que nosotros ya estamos dando los primeros pasos para poder implementar esto en otros hospitales del país. Y bueno, la manera de que la persona puede acceder a este servicio es primeramente que los padres de familia estén atentos a los síntomas de los niños en sus casas. Es decir, si aparece fiebre persistente que no baja con nada, con ningún medicamento, en, eh, lo ven al niño muy cansado o empiezan a aparecer tumoraciones en distintas partes del cuerpo, es muy importante que acudan al primer nivel de atención, es decir, a su centro de salud, porque es la primera puerta del SUS. Entonces, tienen que asistir para que sean valorados, después remitidos al nivel que correspondan para que les puedan hacer las pruebas eh, que también ellos necesitan para llegar a un diagnóstico que sea oportuno y que nosotros podemos brindar este tratamiento. Es por eso muy importante que también estos pacientes y la población se adscriba al SUS para recibir este tipo de tratamiento. Eh, doctora, usted nos hablaba de una... Gran cantidad de subespecialidades en torno al trasplante de médula ósea. Eh, profesionales bolivianos que hace años ya se vienen formando, no solamente en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras. ¿Alrededor de cuántos profesionales estamos hablando que están capacitados a nivel nacional para justamente atender este tipo de casos? ¿Se tiene un dato estimado? Bueno, nosotros tenemos el dato estimado del Departamento de la Paz actualmente, que son alrededor de 15 profesionales capacitados en las distintas áreas que le he mencionado. Pero estos profesionales nos van a ayudar a poder capacitar a nuestros otros colegas que tenemos en el departamento, siendo que ellos ya tienen esa experiencia y ese conocimiento para poder, eh, poder eh, indicar a todos los médicos del país. Bien, entonces para recapitular, ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, hablando específicamente del trasplante de médula ósea, eh, la puerta para entrar al Sistema Único de Salud es la atención de primer nivel y de ahí serían derivados. Eh, ¿Qué tipo de patologías son las que eh, como tratamiento, diríamos, recurren al trasplante de médula ósea, doctora? Bueno, las patologías que más se tratan con este tipo de tratamiento son los las leucemias, que pueden ser las leucemias mieloides agudas, las leucemias mieloides crónicas, los linfomas, el linfoma Hodgkin, como en este caso del niño que vamos a dar el tratamiento, el linfoma no Hodgkin, también tenemos las aplasias medulares. Entonces, es una serie de enfermedades oncohematológicas que nos están eh, ya apareciendo en el país y que obviamente estos pacientes necesitan de este tipo de tratamiento en base al trasplante de médula ósea. Doctora, una última pregunta, aprovechando que la tenemos acá. Eh, ¿Por qué generalmente se da esto en niños y niñas? Bueno, normalmente eh, lo que pasa es que son bastantes causas, desde las causas que pueden ser genéticas, las causas ambientales también que son bastantes, o las causas de antecedentes familiares. Entonces, en algunos casos no podemos determinar exactamente cuál es la causa, pero obviamente el personal que está altamente capacitado indaga y a través del diagnóstico laboratorial que nosotros tenemos podemos saber caso por caso cuáles son las causas, porque no podemos generalizar un solo tipo de causa para todos los pacientes. Bien, pero esto también se da en adultos, es decir, este tipo de patologías, eh, ¿Y también van a ser atendidos o en esta primera instancia es solamente para pacientes pediátricos o adolescentes? Exactamente. Nosotros estamos en esta primera instancia realizando este tratamiento en niños y adolescentes. En una segunda etapa tenemos que empezar a atender a los adultos, siendo que es también de suma importancia, pero el tratamiento es diferente. Entonces tenemos que empezar a trabajar en base a los protocolos que debemos instalar aquí en el país. Doctora, una más, le prometo. Eh, para no. las personas que de repente tienen otro tipo de seguros en, en la seguridad social y no así en el SUS, eh, existe algún, ¿se está trabajando en algún tipo de convenios como, por ejemplo, el Centro de Medicina Nuclear del Alto está trabajando ya con algunas cajas de la seguridad social? Esto eh, del, del trasplante médula ósea para estas personas, ¿cómo se va a trabajar? Como le indicaba hace un momento, efectivamente nosotros estamos evaluando establecimiento de salud por establecimiento de salud, pero eso abarca el sistema público, el sector de la seguridad social de corto plazo. Entonces ya tenemos hospitales que próximamente van a estar listas, listos para brindar este tipo de tratamiento dentro de la seguridad social para su población asegurada. Muy bien, doctora Bautista, quiero agradecerle mucho. Ha sido muy didáctico hablar estos minutos con usted para entender... ¿Cuál es ese gran paso que de repente no se le ha dado la cobertura necesaria, la cobertura mediática, a ese gran paso que arrancó ayer en nuestro país? Resultado, como usted decía, del trabajo de muchos años, esa visión de tener un sistema único de salud que permita que las familias no se endeuden por algún tipo de patologías para el tratamiento o no se resignen a morir porque no tienen los recursos necesarios. Gracias, doctora Bautista, hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes y bueno, la única recomendación es esa, que los papás estén muy atentos a los síntomas de sus hijos y que acudan siempre a los establecimientos de salud. Muchas gracias y hasta luego. La doctora Lisette Bautista, muchas gracias, responsable del programa Sangre del Ministerio de Salud.